Hola, muy buenas tardes a todas, a todes y a todos. El Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina y la Dirección de Género y Diversidades Sexuales que represento, ambos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, les damos una calurosa y afectuosa bienvenida a este conversatorio que se enmarca en la serie Encuentros Constituyentes Feministas. Son dos sesiones en las que les invitamos a pensar nuestra constitución desde los feminismos y sus demandas y propuestas. La segunda sesión de esta serie será un taller que vamos a realizar el próximo día jueves 15 de octubre a esta misma hora, a las 18.30. Bueno, quería contarles que hace algunos días, eh, en un curso sobre proceso constituyente del ICI de nuestra universidad, el profesor Fernando Atria explicaba que una Constitución está compuesta por dos partes. La primera, una enumeración de definiciones y derechos. Otra, donde se definen los mecanismos, instrumentos, dispositivos, a través de los cuales se realizan, resguardan y garantizan esos derechos declarados. En el foro del curso yo pregunté, con mucha honestidad y curiosidad, cuáles son esas herramientas, mecanismos o fuerzas que nos van a permitir asegurar que se respeten esos derechos y cómo se establecen o se instalan en la nueva Constitución. El profesor Atria planteó también, muy honestamente, que no podía responder esa pregunta todavía, puesto que justamente todos, todas y todes, estábamos pensando en eso hoy. Estamos, en conjunto, construyendo esas herramientas. Esa es precisamente la invitación de esta tarde. Ella consiste en comenzar a pensar en esa nueva Constitución, pero en nuestro caso, desde las perspectivas de los feminismos. Queremos saludar con mucho agradecimiento y afecto a estas tres pensadoras, activistas y feministas que nos acompañarán hoy a iniciar este proceso. Queremos agradecerle a Constanza, a Erika y a Lieta por ofrecernos su tiempo, sus reflexiones y saberes, y por querer apoyarnos en esta iniciativa. Ahora las voy a presentar a cada una, para que las conozcan un poco más. Constanza Valdés es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Diego Portales, asesora legislativa, activista trans y feminista codirectora de la Comisión Legislativa de ApoFEM e integrante de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio. Muy bienvenida, Constanza. Muchas gracias por la invitación y compartir panel junto a la Lieta y Erika, que son maravillosas activistas. Así es, Erika, Erika Montesinos, es periodista, activista y fundadora de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio que lleva más de 15 años ininterrumpidos trabajando por los derechos de lesbianas y bisexuales en Chile. La agrupación trabaja principalmente en incidencia para visibilizar los derechos de las mujeres disidentes. Algunos de sus logros han sido visibilizar las problemáticas específicas de lesbianas y bisexuales y las manifestaciones de las violencias que les afectan, como la pública, familiar y la institucional. Muchas gracias por la invitación y, y veo que somos dos RS aquí, así que qué bueno. Muchas gracias, Erika. Y Lieta Vivaldi, ¿sí? ella es doctora en Sociología, abogada de BOFEM, directora del programa de Género, Derecho y Justicia Social de la Universidad Alberto Hurtado, e investigadora... CDA de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. También muchas gracias y muy orgullosa de estar con las tremendas compañeras acá conversando y muchas gracias a ti y al centro también. Bueno, bueno, nosotros como Dijendifil, cierto, la Dirección de Diversidades Sexuales y junto con CGK le damos una muy calurosa bienvenida. Y les queremos contar a todos, a todas y a todes cómo va a funcionar esto para eh, poder escuchar de la mejor manera a nuestras tres compañeras. ¿sí? Cada una de ellas eh, va a usar la palabra 15 minutos para contarnos... Eh, cómo sería una constitución feminista, cuáles serían sus características y cómo eso, cómo esa perspectiva desde los feminismos debería haberse materializado en una nueva carta magna. En qué territorios del texto o a través de qué instrumentos concretos ¿cierto? Eh, nosotros podríamos componer una constitución feminista. Entonces cada una va a tener 15 minutos para explayarse en alguno de sus puntos, en todos en el que más le interese, desde su propia perspectiva y desde su propio saber, y después de que cada una eh, eh, nos plantee su propuesta en, en esos 15 minutos, vamos a abrir la palabra para que el público ¿no nos haga preguntas. Vamos a tener media hora más o menos para eso, y y eso, pues, chiquillos. Así que eh, le vamos a dar la palabra a Con, si quieres partir con Muchas gracias, muchas gracias, Romina. Voy a contar con cronómetro para no pasarme, para que <risas> podamos responder las preguntas. Eh, bueno, primero agradecer la invitación nuevamente y, y un honor compartir junto con la Lieta y con la Erika, que hace mucho tiempo que no las veo presencialmente, así que, bueno, en mi corazón de manera digital. Mi, mi exposición en general principalmente será en estos 15 minutos, no solamente en torno a lo que yo creo que debe ser una constitución feminista o los aspectos de una constitución feminista, sino también un, hacer un poco de historia y además adelantarnos un poco a todo este proceso constituyente que va a empezar recién en octubre, pero va a terminar quizá en un periodo de dos años y que todavía va a ser un proceso constituyente que va a ser de larga data y sobre todo considerando que la nueva constitución tiene que implementarse, va a haber un nuevo congreso, entonces es una lucha que tenemos, pero pendiente todavía y bastante en pañales, pensando del mundo de vista del activismo por los derechos de las mujeres y la diversidad sexual. Y primero, para comenzar, particularmente, eh, una de las cosas que me gusta mencionar mucho, es que en el debate constituyente, uno de los elementos que sin perjuicio de que en el movimiento feminista, de los distintos feminis feminismos se menciona en general, dentro del debate constituyente público sigue siendo invisibilizado de alguna forma. Bueno, el debate constituyente sigue siendo un debate bastante masculinizado y sobre todo muy teórico y academizado, sobre todo desde la perspectiva que solamente hablan de nueva constitución, estos académicos que tienen libros, que, que tienen una biblioteca, que, tienen, que generalmente manejan este conocimiento. Son muy pocas las mujeres que hablan sobre nueva constitución, y no porque no sepan, sino porque no tienen los espacios. Lieta es una de ellas, la, la directora OFEM, la Álvaro Sepúlveda, Miriam enríquez tenemos muchos nombres de abogados que hablan sobre nueva constitución. Pero bajo ese paradigma central, es muy importante tener en consideración que la constitución actual no solamente viene de la dictadura y que fue impuesta por sangre, sino que también es una constitución hecha para eh, perpetuar un modelo político y económico que nos invisibiliza a las mujeres y a la comunidad LGTBQ en general. Podríamos definirlo como esta una gran estafa piramidal, por la derecha, para la derecha, pero no solamente para la derecha en general, sino para varones blancos heterosexuales. Y bajo ese paradigma en general la estructura del poder, las bases de la institucionalidad, el hecho de que la familia esté como núcleo fundamental de la sociedad, es producto de una concepción valórica conservadora, particularmente muy cercana a Jaime Guzmán, de una sociedad que tenía que reproducir este modelo de familia compuesta entre de un hombre y una mujer, la mujer con mucho menos derechos de alguna, de alguna manera. Recordemos que hasta hace muy poco atrás recién existían muchas discriminaciones, y todavía siguen existiendo en el ámbito, por ejemplo, del Código Civil y muchas otras normativas, que la Constitución cae absolutamente. Y, de, y en ese sentido particularmente me gusta detenerme mucho porque la Constitución, en el ámbito de derechos de las mujeres y derechos de las personas LGBTQ, en el ámbito de derecho a las mujeres particularmente solamente hace mención en una ocasión de mujeres, y es a propósito de la igualdad ante la ley en el 19 º número de la Constitución. ¿Qué dice este artículo en particular? Los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, etc. ¿Qué significa eso en la práctica? En el papel simplemente, pero en la, en la práctica, en la realidad misma. ¿Cuál es eh, lo que sucede efectivamente? Muchas mujeres que ganan menos, de hecho hay una, una noticia que hace un tiempo atrás un estudio de comunidad mujer señalaba que todo lo que se había logrado en cuanto a equidad salarial durante antes del periodo de la pandemia, se retrocedió absolutamente durante este periodo en particular. Sin perjuicio de que existe una ley que está incorporada en el Código del Trabajo, etcétera, La realidad nos muestra algo completamente distinto. La igualdad sustantiva, la igualdad en la práctica, la igualdad de facto, en el ámbito de derechos de las mujeres no existe. Sin perjuicio de que la Constitución mencione en una ocasión. ¿Qué pasa con la comunidad LGTBIQ en general? me imagino que lo va a complementar también Erika, no existimos, no se habla ni en ningún párrafo ni en ningún inciso respecto a orientación sexual, identidad de género, o comunidad históricamente discriminada y excluida. Y el mismo sistema político está diseñado particularmente para que eh, en general con una cultura y una sociedad bastante patriarcal solamente aquellas personas que además de tener gran capital económico y además de contar con ciertos privilegios, pensemos en hombres blancos también heterosexuales, tengan el poder político en general y decidan por sobre los derechos de otras personas, en general pensemos que el Congreso anterior discutió en su mayoría hombres la ley de interrupción voluntaria del embarazo, así como la ley de identidad de género, la ley del divorcio en su momento, en general gran parte de las ...de las leyes en general que han tenido que ver con derechos de las mujeres... ...la han discutido históricamente hombres. Asimismo, como la elaboración de las políticas públicas... ...la han discutido hombres en general. Y bajo ese, esa lógica eh, muy importante es... ...tener en consideración que el, no solamente la Constitución... ...tiene un problema de legitimidad de, de origen y en su ejercicio... ...y que las reformas no han eh, cambiado el corazón sustantivo de la Constitución... De hecho, a propósito, como, como mencionabas, que, que había estado en el, en el punto anterior, el manifiesto, una tesis, que hay unos, unos cerrojos y metas cerrojos respecto a la, a la Constitución y que siempre, siempre cuando no se cambien esto eh, no va a haber cambiada. Yo le agregaría particularmente a esa tesis algunos elementos respecto a las mujeres. Y es que la Constitución en sí no está diseñada para nosotras, no está diseñada en general para nadie que nos salga de este aspecto del varón blanco, heterosexual y, por supuesto, cisgénero. Y bajo esa lógica es muy importante tener en consideración el debate constituyente, que el debate constituyente sí tiene una perspectiva de género. Sí podemos sacarle una perspectiva de género. Cómo nos afecta a las mujeres la comunidad LGTBIQ, una constitución ha sido de manera gran, bastante compleja sobre todo si analizamos cómo ha sido la discusión política constitucional durante los últimos 30, 40 años. La gran mayoría de los proyectos de ley que tienen que ver con nuestros derechos, ¿a dónde son enviados? Al guardián máximo de esta constitución, que es el Tribunal Constitucional. Basta solamente mencionar la píldora del día de después, la interrupción voluntaria del embarazo, se fue identidad de género, en su momento hasta la constitucionalidad de la ley de cuotas, fue particularmente eh, cuestionada en su momento. Entonces, bajo esa lógica, es muy importante tener en consideración que cuando hablamos también del debate constituyente, no invisibilizar particularmente estos elementos que son súper importantes. Y bajo esa lógica, si, si pensamos en clave, proceso constituyente, ¿cómo, cómo vemos una, una constitución feminista? ¿Cuáles son los feminismos que va a representar esta nueva constitución? A mí me parece muy importante tener en consideración bajo la misma lógica que, una constitución con una perspectiva de género no es solamente una constitución que garantiza por aquí y por allá ciertos derechos asociados a, a las mujeres o en general la temática de las personas LGTBQ. ¿Y por qué? Porque sería bastante eh, ilusorio pensar que mediante el reconocimiento y garantía de algunos derechos el sistema político va a cambiar. Y esto me quiero referir principalmente con que la distribución del poder, la elaboración de los valores, las bases de la institucionalidad de una nueva constitución, tiene que, tiene que sí o sí eh, ineludiblemente integrar sobre todo distintas perspectivas de la sociedad y en este caso me refiero a la perspectiva de género y pensando también en personales y de pero ¿y cuál es el gran riesgo que se corre si solamente garantizamos cierto derecho Que de nuevo vamos a vernos en la misma lógica en la cual no vamos a participar o no tenemos la oportunidad de participar en la toma de decisiones porque el sistema político está hecho, diseñado para que tengamos problemas estructurales en el acceso a la política y en el ejercicio de nuestros derechos. Y por eso me parece muy importante, sobre todo, que uno de los elementos principales que hay que considerar Especialmente tiene que ver con eh, repensar el modelo del nuevo Estado, del, del nuevo Estado también, particularmente la República Democrática, que eso no va a ser eh, modificado en base a lo que establece la Reforma Constitucional del plebiscito Que, por ejemplo, los nuevos órganos, pensemos en este nuevo Congreso, independientemente de que va a ser bicameral, unicameral, pueda ser paritario. Que el órgano ejecutivo también sea paritario. Pensemos asimismo sí mismo también que el Poder Judicial también tenga este mandato. Y sabemos lo muy importante que es que exista representatividad o que exista en ese caso paridad también desde el punto de vista feminista, pensando en el modelo político en particular. Y si nos vamos también al resto, ¿cuáles son los derechos fundamentales que había, eh, algo que había anunciado al respecto? De nuevo, yo creo que no podríamos tener una lista única. Yo creo que son particularmente, y dentro de los distintos feminismos, hay un aspecto muy importante a tener en consideración, que si asumimos, por ejemplo, una perspectiva de un feminismo mucho más liberal, ¿cuáles serían aquellos derechos que podríamos implementar? Si asumimos una postura de un feminismo mucho más socialista, ¿cuáles serían aquellos derechos que también? Y por lo mismo me parece ineludible que el cambio también al, esta, al modelo del Estado, al rol del Estado, de un Estado subsidiario a un Estado mucho más fuerte en la regulación de los derechos, tiene que irse complementando particularmente con un enfoque feminista desde ese punto de vista en la elaboración de los derechos. Por lo mismo, a mí me parece muy central que los derechos sexuales y reproductivos sí o sí tengan que ser incorporados a la Constitución, sin perjuicio de las problemáticas que van a haber por la representatividad y en conseguir el quórum necesario para su aprobación, que son dos tercios. Asimismo, como en general, derechos asociados a las personas LGTBIQ que no tiene que ver con solamente reconocer familias, ni, ni tampoco el matrimonio, tiene que ver con un aspecto mucho más sustancial que tiene que ver con la igualdad entre todos los hijos e hijas, que no solamente afecta a, en general a, a, a las personas LGTBIQ en, en este ámbito, sino también a un principio que constitucionalmente no se encuentra garantizado, solamente lo encontramos en el Código Civil, como lo mismo el derecho a la identidad, que no solamente nos afecta particularmente a la comunidad trans, sino que tiene un raigambre cultural muy importante y que tiene un desarrollo... Impresionante, principalmente, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana como lo ha interpretado. Y bajo la misma lógica, pensando también en eso, uno de los deberes fundamentales del Estado que debiera implementarse en torno a la garantía de los derechos fundamentales tiene que ver con que el Estado también asuma, y esto como un artículo que puede ser una directriz muy principalmente, la tarea de erradicar la discriminación y la violencia por razones de género, orientación sexual, podemos hablar de categoría sospechosa o remitirla a la ley, pero me parece muy importante y sobre todo porque vemos que los, los ministerios en general que tienen esas labores principalmente tienden a quitarle un poco de peso principalmente por los gobiernos de turno que existen porque no hay una política constitucional orientada a, a avanzar en estas temáticas y por lo mismo el diseño constitucional si dice algo al respecto, va a tener mucha mayor jerarquía normativa y además valor simbólico en una sociedad en la cual, sin perjuicio que va a ser mucho más complejo que hablemos en todos los aspectos de una constitución feminista, si de alguna manera va a orientar a una sociedad que va a permearse mucho más de estos valores. Ahora, eh, pensando en eso y sin perjuicio de que, eh, imagino que las preguntas podríamos aguantar mucho más de los temas que se pudieran discutir en los derechos fundamentales, ¿cómo logramos esto? ¿Cuál es el proceso constituyente con nosotras? Primero, uno de los elementos principales que tenemos que tener en consideración es que la convención constitucional va a poder ser paritaria completamente. Y bajo la misma lógica, no así la convención, la convención mixta. De hecho, la paridad que se aplica particularmente en el proceso constituyente va a ser tanto de entrada, y también en la integración del órgano constituyente. ¿Qué quiere decir eso? Que en las listas de partidos políticos, de, partido político, de independientes, tiene que existir 50% mujeres, 50% hombres. Puede haber una pequeña variación en el caso de que sean de que se elijan en un determinado distrito, particularmente eh, no, candidatura y, y, y cupo impares, por ejemplo, que en el caso de eso solamente va a ser uno, la otra persona que no puede ser más de uno en el caso de las candidaturas. Y en el caso de que no se resuelva particularmente la paridad mediante el sistema electoral que tenemos, que es un sistema proporcional, eh, se va a utilizar una fórmula de corrección para que en, en este caso, y esto no es meterme la mano en la luna, como en su momento lo, lo, lo señaló, que ahora es ministro de Relaciones Exteriores, Alaman que principalmente tiene por objeto que el candidato del sexo sobre representado menos votado pueda ser eh, sustituido por el candidato del sexo subrepresentado que sea más votado. Es decir, aplicar una pequeña fórmula de corrección para que pueda existir integración paritaria en el órgano constitucional. ¿Qué pasa en la convención mixta? Estas reglas de paridad solamente van a aplicarse en el caso de, la, de, de las personas que sean electas exclusivamente por la ciudadanía. ¿Qué pasa en el caso de los parlamentarios? Podrían decidir completamente que se fueran todos los hombres Solamente para la, para la Convención Constitucional existiría una variación bastante eh, compleja. Ahora, respecto a la, a la representatividad, me parece muy importante eh, mencionar, muy vinculado con lo anterior, que sea paritario significa que un presupuesto democrático mínimo, sobre todo porque históricamente las mujeres hemos tenido problemas de acceso en la política en general, solamente basta ver independientemente de la, eh, las lecturas políticas que podamos tener, de las noticias políticas de los últimos días. ¿Cuántas presidentas de partidos políticos, cuántas mujeres, eh, formaron parte de esta discusión respecto a las primarias para las gobernaciones regionales? Se, se, por ejemplo, un ejemplo muy concreto, sin prejuicio toda todas las interpretaciones que podamos tener que pueden ser diversas, se eh, detalló... ¿Cuál era la lista de las candidaturas principalmente asociadas a Convergencia Pro Progresista? Todos los que hicieron el pacto que excluyó al, al Partido Comunista y al Frente Amplio. Solamente 7 u 8 de 53 candidatos eran mujeres. Y eso nos demuestra también particularmente un problema bastante complejo en eso. Y respecto a la representatividad también, muy importante tener en consideración que el hecho de que sea paritario, no significa que va a ser también feminista o representativo. Si tenemos 50% de, de personas que piensan como la senadora Jacqueline Van Ryselberg, o sea, no sé si podríamos estar hablando de una perspectiva de género de verdad eh, desde el punto de vista de la, de, de la convención. Entonces, desde ese punto de vista, me parece muy importante tener en... Ya para ir finalizando, que se, se me acabó el, el tiempo, muy importante tener eso en consideración al momento de la elección de convencionales constituyentes y sobre todo de mujeres. Y en lo último, eh, que esto ya para finalizar, uno de los aspectos, uno de los riesgos que se corre también, sobre todo en este proceso constituyente, es que si no existe representatividad, si las mujeres nuevamente no excluyen de una constitución, si las personas LGTBIQ no excluyen de esta nueva constitución, ¿cuál es la legitimidad que vamos a poder entregarle? ¿Cuál va a ser la cara que vamos a tener que después mostrar los spots que me utilicen para los spots publicitarios para ratificar esta nueva constitución? Y una constitución que al final diría no nos va a representar, y sobre todo, teniendo en consideración que este, el, el próximo plebiscito después de, el, de entrada va a ser el plebiscito ratificatorio de esa nueva constitución. ¿Con qué cara nos van a, ir a pedir, venir a pedir, si nos ignoraron todo el proceso constituyente en esta nueva constitución, que aprobemos esa nueva constitución? probablemente no van a decir, es mejor en la medida de lo posible que la constitución de la dictadura. Vamos a decir, sí, se elaboró en democracia, pero de nuevo nos diseñaron un, un, un sistema político que nos excluye. Y eso también es una reflexión que me gusta hacer, sobre todo porque la participación ciudadana no inicia y no termina en octubre, ni tampoco en la elección de convencional constituyentes, sino que termina en el momento que la nueva constitución se pueda ratificar en este previsito ratificatorio. Y eso quiere decir que en todo el proceso constituyente tenemos que estar alerta y participando en todos los espacios. Eso me pasa un poquito el tiempo, perdón. Muchas gracias. Muchas gracias, Constanza. No te preocupes. Bueno, ahora entonces le damos el pase a Erika eh, para que nos cuente sobre eh, sus reflexiones eh, en torno al proceso constituyente. Bueno, gracias, Romina. Eh, reiterar mis agradecimientos por esta invitación. Y bueno, yo creo que lo que tengo que decir sobre el proceso constituyente quizás a lo mejor va a resultar algo similar a lo que dijo acá mi compañera Constanza. Eh, más que nada porque, bueno, las dos activistas, cierto, eh, Levo feminista, transfeminista, y, y porque también hemos hecho en conjunto esta, estas reflexiones de qué manera pueden estar representadas las disidencias en este, en una nueva eh, carta magna, en, en este proceso constituyente. Más allá, eh, quiero decir, más allá de que tengamos representantes también en la convención algo. Eh, que, que sería muy muy importante, muy histórico, ojalá la mayor cantidad de, de representación también en ese espacio, eh, pero más allá de eso, de qué manera vamos a construir eso. Y yo igual me quiero remitir quizás, a lo mejor, van a, como vuelvo a decir, van a haber muchos aspectos, a lo mejor algunos puntos en que se parecen a lo, a lo que señaló Constanza, pero también me quiero señalar quizás un poco eh, remitirme quizás a algunas cosas históricas dentro del movimiento de las disidencias sexuales y sobre todo dentro del, del movimiento lesbo-feminista en Chile, que también tiene una historia, y como bien lo decía Constanza, eh, generalmente invisibilizada, digamos, ¿no? O sea, bueno, digamos que en realidad eh, casi toda la historia de, la, de las disidencias sexuales en Chile ha sido invisibilizada, pero en mayor medida, sobre todo en eh, lo que respecta a lesbianas y trans Históricamente, como bien lo dijo Connie, las disidencias sexuales no han estado reflejadas en ninguna en ninguna de constitución. O sea, son 10 constituciones, ¿verdad? Creo, no, espero no equivocarme, y en ninguna se han visto reflejadas. Yo aquí voy a tomar algunos puntos eh, en, en un artículo que escribimos en conjunto con otra compañera de la agrupación, Débora Cofré, eh, que nos quedó muy bueno y creo que desde ahí también hicimos en conjunto esta reflexión. Eh, bueno, como ella decía, las disidencias no hemos estado ¿verdad? reflejadas en ninguna carta en ninguna cartamana. En, en otros países, algunos europeos, latinoamericanos, comenzó esta inclusión hace pocos años, ya debido, por ejemplo, a la legislación de matrimonio entre personas del mismo sexo, o también eh, donde se incorporan medidas antidiscriminaciones, legislaciones. Eh, pero, eh, claro, eso más que nada quizá en cuerpos legales específicos, eh, pero siempre relacionado con el tema del matrimonio igualitario, como se le denomina. Hay muchas partes donde todavía la homosexualidad sigue siendo ilegal, ¿ya? Eh, donde todavía se, hace, se, se tortura ¿cierto? por la orientación eh, sexual, la identidad o la expresión de género, y en este, ¿cómo se llama?, orden social que todavía nos encontramos, eh, está entonces su punto cúlmine, podríamos decir, también en esta constitución acá en Chile de 1980, construida, ¿cierto?, a, a sangre y fuego, se le podría decir, ¿no?, eh, bajo una dictadura donde específicamente se deja en claro, ¿cierto?, eh, lo que son, ¿verdad?, también las familias chilenas. Yo sé que, Connie lo dijo muy bien, no es que aquí eh, tratemos de reformar el tema de, eh, o como que todo esté focalizado en el tema de la familia, en que ha hagamos casi una, una constitución familista, eh, igual obviamente recalcar que el tema de la familia aparece en el código de matrimonio civil, ya, por si acaso. Eh, pero según esta legislación chilena, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y esa familia tiene que estar compuesto por un hombre y una mujer. Este candado, cierto, resuena como un escudo ante cualquier insinuación eh, que una quiera, por ejemplo, plantear a modelos, podríamos de, de decir, alternativos. Eh, es casi un candado que se puso a este, a este desorden, entre comillas, desorden moral al que temía Jaime Guzmán, y los séquitos de conservadores en la, en, la, en la década de los 80, liderados por supuesto por los obispos de la Iglesia Católica, eh, como un dato, por ejemplo, a, a inicio de los 90, apenas asumió el expresidente Patricio Elwin, los sectores conservadores alertaron de un destape moral y sexual. ¿Ya? Pareció a lo que había ocurrido, por ejemplo, en España cuando eh, murió Franco, ¿cierto? después eh, ¿cierto? después de muchos años de la dictadura de Francisco Franco, vino como un destape, un destape en los años 80 de la sociedad española. Y acá se tenía algo parecido. No por nada, por ejemplo, el, el obispo Oviedo ¿cierto? Eh, escribió un, una, una carta que se llamaba Moral, Juventud y Sociedad Permisiva. Eso fue el año 91, imagínense, y ahí daba a conocer, ¿cierto?, los peligros que podían llevar esta nueva, entre comillas, democracia, ¿verdad?, con inmoralidad sexual, aborto, homosexualidad, es decir, las penas del infierno. Entonces ya desde ahí vemos que todo esto empieza como, ¿verdad?, ahí quizás que le prometieron al curita, pero eh, eh, en general todo lo que fuera, homosexualidad, lesbiandad o incluso eh, las personas trans era totalmente invisibilizado. Yo creo que por eso también está esta nueva esperanza, ¿cierto? Quizás algo parecido a lo que pasó esta esperanza con el regreso de, de, de, la, demo, de la democracia. Eh, y bueno, y, y quizás retomando también esa, esa historia, contar, por ejemplo, que las lesbianas feministas han, est estuvieron, han estado organizadas en los años 80, ¿cierto? La primera organización lesbofeminista en Chile, en plena dictadura, eh, fue una organización lesbofeminista que se llamó eh, eh, Ayukelen. es decir, eh, nosotras hemos estado presentes en los cambios políticos y sociales. Primero, ¿verdad? las Ayuguelén, ¿cierto? Estuvieron ahí haciendo un activismo eh, callejero en la calle, tratando de visibilizarse, estar dentro de las organizaciones de mujeres, en las organizaciones feministas, donde en, en algunas fueron expulsadas incluso también, eh, y después en los años 90, siguieron cierto, organizándose, incluso en los años 90, se, eh, yo ahí ya estaba en la universidad, por si acaso, <ríe> y eh, igual, de todas maneras, eh, eh, estaba en la universidad y, y recién me estaba interesando, como digamos, en estos movimientos sociales, y existía la Coordinadora Nacional Lésbica Feminista. Esta Coordinadora Nacional Lésbica Feminista tampoco fue, digamos, una coordinadora casi... Que, que es el imaginario, ¿no?, que nos juntábamos a conversar, ¿cierto?, y todo, también hizo incidencia o intentó hacerla, porque obviamente en el espacio LGBT también, eh, obviamente un espacio masculinista, un espacio, ¿cierto?, donde muchas veces las prioridades estaban puestas quizás en las demandas mucho más masculinas, a eso me refiero a, a las demandas de los compañeros gays, ¿cierto?, por ejemplo, la sodomía, ¿verdad?, e incluso ahí la Coordinadora Nacional Lésbica exigió participar en el debate de la derogación de, esta, de la despenalización de la sodomía a mediados de los 90. Lamentablemente, con tristes consecuencias, ¿verdad? No, no se las escuchó, ¿cierto? Eh, se derogó, ¿verdad?, la sodomía en el año 98, pero sin embargo quedó ahí el, el artículo de la moral y, y las buenas costumbres, la que cualquier. ¿Verdad? Eh, ah, dice que se me apagó el, el video. ¿Me escuchan? Ahí sí. Ya, ahí me ven, mejor dicho. Eh, bueno, cualquier actitud sospechosa, como yo decía, podía ser perseguida, perseguido o perseguida. Entonces, en el fondo, eh, esta, esta participación que han tenido muy tímidamente las disidencias sexuales ha sido obviamente más que nada los gays que han estado ahí, ¿cierto? los compañeros gays que han estado con el tema de la sodomía, despenalizar la sodomía, después el tema del VIH, pero también las lesbianas han estado ahí presentes, digamos, de alguna u otra manera, tratando de presionar pero no, sus voces no han sido escuchadas. Por eso yo creo que en esta oportunidad han cambiado los tiempos, obviamente que desde fines de los 90 hasta ahora hay una gran, gran diferencia, y yo creo que más que nada aquí tiene que haber un cambio de visión, un cambio de paradigma que logre comprender cierto toda esta diversidad, unificando solamente en un solo cuerpo las necesidades de las comunidades eh, disi eh, disidentes. En el fondo... Eh, que este paradigma también tenga esta mirada interseccional, eh, esta carta manda pueda ser construida desde ahí. No sacamos nada que esta, esta constitución siga siendo con una mirada heteronormada de la vida. Es decir, donde, donde las relaciones, donde el, el ser social solamente está focalizado en un tipo de ser humano, eh, como decía la Connie, un, eh, heterosexual, blanco, ¿cierto? sin una visión de clase, de raza, sin una, eh, sin una visión ¿cierto? Eh, de los pueblos originarios, es decir, eh, no puede ser una, una nueva constitución construida otra vez, ¿cierto? Con, con esa mirada que, que tanto hoy en día cuestionamos. Y yo creo que ahí va a ser primordial, ¿cierto?, la participación eh, que nosotras tengamos, eh, digamos, en la construcción que nosotros tengamos en la construcción de, de esta nueva carta Bárbara. Y finalmente, eh, yo creo que también tiene que ser, eh, ojalá también vaya de la mano con el tema de la educación. La educación debe ser inclusiva, transformadora, una, una educación menos mercantilizada, es decir, eh, una educación que nos lleve a construir una sociedad más humana. Yo creo que de, de la mano de eso con esta carta que nos guía como una carta de navegación, yo creo que vamos a poder ir haciendo transformaciones. Yo al menos confío en eso, ojalá eh, que no haya ahí arreglines, Vamos a estar, yo creo que la sociedad chilena, incluida también, estuvimos también las disidencias sexuales ahí, hemos despertado, nos vamos a dejar pasar como eh, ocurrió cierto en los 90 y toda esta desilusión que vino después, no toda esta esperanza que había con el sí y el no, y al final fuimos viendo cómo se fueron arreglando como se dice en chileno los bigotes, <ríe> eh, para construir algo que en el fondo eh, fue hecho a, a, a, como un, un reflejo, un modelo para, eh, eh, para, eh, para el dictador, ¿cierto? Para el dictador fue construida esa, esa constitución. Y hoy en día ya es, es, esa constitución no se condice, eh, no, no vale la pena seguir con ella. Eh, no sé si me quedaron minutos, está bien, o ya me pasé. <ríe> Está muy bien, Erika. Eh, te quedaron unos minutitos, pero está súper bien. Así que eh, sí. ¿Quieres cerrar alguna idea o...? Sí, lo que pasa es que, no, que, que me cuidaba de no repetir lo que, lo que dijo Connie, ah, okay. más que nada reforzar. Por eso quise hacer quizás estos puntos de, de esta historia que muchas veces no, no se conoce. Yo comencé participando en el movimiento levo feminista eh, a principios de los 90, a principios de 2000 2000, eh, y he investigado mucho de la historia. Por eso sé que en el fondo al menos las disidencias han participado de los procesos políticos, esto no es nuevo, no es primera vez que participamos, hemos estado presentes, quizás ahora mucho más visibles. Sí, bueno, eh, tu libro sobre briones fue importante, ¿no? Sí, te ah, lo investigación mucho. todavía no es libro, es una investigación periódica okay. Pero bueno, o sea, visibilizó algo bastante... Así sí, que es importante, importante tener en cuenta la historia, ¿no es cierto?, de, de los movimientos que como trayectorias también han sido invisibilizadas, así que bueno, sí. sí. Muchas gracias Erika. Uh -huh. Entonces eh, le vamos a dar el paso a Lieta ahora para que desde también sus saberes nos eh, cuente qué veía. Muchas, sí, gracia. muchas gracias. Y la verdad, en mi caso también me pasa que probablemente me voy a repetir un poco con las compañeras porque la verdad son reflexiones que, que ha sido muy interesante porque hemos tenido un conjunto. Yo antes, uno conversar estas cosas es bastante nuevo porque justamente... Eh, lo que había imperado en el modelo eh, anterior era un neoliberalismo que nos tenía totalmente atomizadas, con poca participación política, y la verdad que es un privilegio, y, o sea, no, no, debería haber sido siempre así, pero tener esta participación hoy en día, y... Que es una participación que yo digo, es como tener, no sé, un perrito, no sé qué ejemplo dar, que es para, toda, para, para siempre, digamos, para siempre entonces ahora empieza en el proceso constituyente una participación más activa, pero la idea es que la nueva constitución consagre eh, formas de seguir participando, que no solamente sea en el proceso una participación amplia, que sí la queremos porque de otra forma no se van a ver reflejados eh, todo lo que hemos estado hablando hasta el momento, pero que la misma constitución también eh, otorgue mecanismos para poder, eh, como ciudadanía, estar presentes ahí, como que la soberanía sea del pueblo realmente y no se produzca esta desafección que hay en día con lo político, que lleva un poco a eh, el 18 de octubre, que en el fondo no estamos representados por una o representadas por una clase política que no sabe cuánto cuesta el metro, que nunca se ha atendido a un hospital público y que no, digamos que está totalmente desvinculada. Y en ese sentido hay formas de representación que podrían ser importantes de incorporar. Por ejemplo, eh, me desordené un poquito con la presentación, pero ya, después vuelvo al orden. Por ejemplo, eh, la, la figura del defensor o defensora del pueblo, que es, por ejemplo, agrupar eh, hoy en día están, eh, digamos, en distintas instituciones, la Defensoría de la Niñez, el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, pero podríamos tener en una institución como tienen en otros países el defensor o defensor del pueblo que defienda los derechos justamente. También podríamos pensar en las iniciativas populares de ley. Las compañeras argentinas, por ejemplo, la ley de despenalización del aborto las presentaron los grupos. Eh, feminista y ellas lo llevaron adelante. Acá en Chile no tenemos esa posibilidad de presentar como pueblo, como organizaciones, iniciativas de ley. Eh, lo mismo ocurre, bueno, eso podría ser, lo otro podríamos también que eh, se rindiera cuenta de parte de eh, las personas que hemos elegido que rindan cuentas y que sean eventualmente, eh, po que podamos, event perdón, podamos eventualmente sacarlas de sus cargos si no cumplen ciertas cosas y eso en otros países también existe, entonces desde ese punto de vista quería empezar diciendo que esta oportunidad de participar en el proceso de nosotras como que, la que los grupos que hemos sido históricamente discriminados y de segunda categoría podamos estar presentes en el proceso es una oportunidad muy importante para también plasmar en la constitución una nueva forma de participación. ¿Y cuál es el problema de que las mujeres y que las diversidades no hayamos estado, eh, no hayamos podido elaborar el texto constitucional del 80, que obviamente fue hecho en dictadura, como han dicho las compañeras, con, la, con sangre y, y que implementó un modelo neoliberal? Eh, el problema es que. No solo de representación y falta de democracia, sino que la Constitución, como dijeron las compañeras, ha, ha estado pensada por y para los hombres. ¿Y esto en qué se refleja? Que se piensa, y los artículos que uno ve en la parte de los derechos, en un hombre sano, en un hombre digamos, sano, joven, heterosexual, autosuficiente, independiente, y esto hace que muchos derechos que son muy importantes para nosotras, las mujeres, para la diversidad sexual, etcétera, no estén allí. Que los derechos, los únicos que estén consagrados en general son los derechos individuales y no los derechos colectivos y no los derechos sociales, económicos y culturales. Entonces, por ejemplo, eh, de, eh, la, en este sentido, por ejemplo, la, la, el feminismo, la constitución debería ser transversal y atraviesa todos los derechos. No solamente como hablaba Connie y también lo habló, Erika, un artículo que hablara, por ejemplo, de que somos iguales hombres y mujeres, que es totalmente formal, sino que necesitamos igualdad sustantiva, y para que haya igualdad sustantiva, tienen que estar esta en todos los derechos. Si pensamos en la salud, por ejemplo, ¿quiénes somos las que mayoritariamente cuidamos? Y esto a un hombre heterosexual joven no le va a importar y no lo va a poner en la Constitución, somos las mujeres. Ahora con la pandemia se ha visibilizado que el 70% de las labores de cuidado también del ámbito de salud son desarrollados por mujeres, y la salud en general dentro de las casas, cuando se enferma, por ejemplo, una persona persona, se te enferma por ejemplo en una familia heterosexual o qué sé yo, un suegro, la, muchas veces la mujer, como está la brecha salarial y la mujer es la que recibe menos plata, deja de trabajar y ella se dedica al cuidado y puede ser una persona que ella ni siquiera quiera, o sea que, que le tocó nomás, entonces hay unos roles muy, eh, digamos, eh, muy, que, que están muy esencializados, muy naturalizados del cuidar. Entonces, por, como hablaba, volviendo a la, a la parte inicial, como no hemos estado en la redacción, se ha invisibilizado todo este tema de eh, la vulnerabilidad, cómo somos interdependientes. Pareciera que este hombre estuviera en la estratosfera, digamos, o sea que estuviera una burbuja, y nadie cuida, nadie cría, y, y no, en verdad las mujeres hemos estado para, eh, muy eh, preocupadas, digamos, o muy ocupadas de todas estas funciones. En la constitución actual no está el trabajo reproductivo, el trabajo doméstico tampoco está consagrado y eso invisibiliza, y vemos el tema de las lagunas previsionales que tenemos las mujeres y cómo también eh, esto mismo produce violencia, produce violencia dentro de la pareja, porque hay una violencia también económica ahí porque si la mujer percibe menos que el hombre hay un poder de control, porque sabemos que la violencia es un continuo, que termina digamos con el femicidio, es como la cúspide pero hay muchas formas de violencia entonces hay un problema también en esta invisibilización del trabajo doméstico que no es solo que se invisibilice en el fondo ya per se es terrible porque deberíamos tener los cuidados al centro como dicen desde la economía feminista el cuidado es lo más importante y se ha, relevado, se ha, se ha puesto en el centro los mercados, siendo que el mercado si no hay cuidado no existe y ahí está muy importante que la Constitución, por ejemplo, consagre la corresponsabilidad, que consagre también otros tipos de familia, lo que están hablando las compañeras también. En el fondo, la familia que se consagre es una familia heteropatriarcal, que incluso el artículo que habla de la nacionalidad en la Constitución habla de padre y madre. Entonces, hay una familia que está concebida de una cierta forma y podemos concebir otros tipos de familia o otros tipos de arreglos comunitarios. No hay por qué tampoco tener una familia de la forma que la hemos pensado, también como una comunidad, también el Estado podría hacerse cargo de los cuidados, encontrar otra forma de cuidar. Bueno, y en el fondo eso quería hablar un poco de las distintas, por ejemplo, la salud también, tenemos la salud sexual y reproductiva, está totalmente invisibilizada la salud también sexual y reproductiva de personas LGTBIQ+, por ejemplo, eh, parten de la base cuando tú vas a atenderte que eres heterosexual y eso es muy violento, y eso es violento de por sí, porque no visibiliza y también es violento por las consecuencias que tiene, porque quizás yo no, me voy, a, no voy a querer decirlo, o quizás él no, va, no voy a recibir el trato adecuado, y eso es violento y es violento de todas formas, entonces lo mismo la violencia, que ha sido siempre considerada dentro del ámbito privado históricamente, el Estado no se metía, porque ahí el patern familia era quien estaba a cargo entonces, la mujer de hecho, cuando uno habla de derechos sexuales y reproductivos, antes eran deberes sexuales, porque la mujer tenía que tener relaciones sexuales, aunque no lo quisiera porque era parte de su deber. Y hoy en día afortunadamente tenemos que la violación también incluye eh, la relación dentro de un matrimonio cuando es forzada. Y eso debería haber sido así, pero digo que antiguamente no era así. Entonces vemos como, como todos los derechos tienen dimensiones que, son, que deberíamos considerarlas desde el punto de las diversidades y desde las mujeres y desde los feminismos. Y eso, a eso voy, que no es solamente un derecho. Y Ahora bien, lo otro que importa muchísimo es poder tener formas de hacer valer estos derechos. Como tú comentabas y como constancia también comentaba, eh, hay dos partes grandes también en la Constitución, una parte que consagra todos estos deberes, todas las bases de la institucionalidad, entre las cuales está la familia que ya hablamos recién, y todos estos derechos que hoy en día los derechos que se, que se pueden defender a través de recursos son los derechos individuales y no así los derechos sociales económicos, o sea, hoy en día tenemos la posibilidad de, eh, de hacer un recurso si es que, porque tenemos la libertad de elegir un plan privado o un plan público de salud, pero se supone, pero quienes realmente tienen esta posibilidad de elegir? Solo quienes pueden pagar la ISAPRE. Lo mismo en la educación. Supuestamente tenemos la libertad de escoger salud pública o privada, pero una vez más no están las condiciones materiales para que esa elección exista. Entonces vemos como ciertos derechos están resguardados y otros simplemente están nominados. ¿Y qué hacemos? para prevenir que una nueva Constitución nuevamente vuelva a cometer este error, que Gargarela, que es un autor argentino, siempre habla que las constituciones latinoamericanas carecen de, eh, o sea, tienen este error, que son muy bonitas de leer, pero en el fondo no hay forma de ser efectivos estos derechos. Y eso es bien importante si es que queremos realmente, que, porque hay mucho miedo de que la Constitución pueda caer bonita, y es verdad también porque una Constitución en sí misma no va a cambiar muchas cosas culturales todavía. Entonces necesitamos que se puedan hacer valer y que pueda permitir que haya cambios culturales desde eh, de los distintos, por ejemplo, poderes del Estado. Y por eso está la parte orgánica, y esa es la segunda parte, la primera es la dogmática llamada, la segunda es la orgánica, que contiene la forma en que está organizado, como dice su nombre, el Estado. Si somos un Estado plurinacional, que es una demanda importantísima que debería recoger la nueva Constitución, o si seguimos siendo el Estado unitario que hoy en día, la descentralización también. Y desde el punto de vista también eh, de cómo exigir, hoy en día hay un artículo que es muy eh, general, que habla, es deber del Estado. Es deber del Estado de una forma muy genérica. Y una constitución debería consagrar derechos más específicos. Tenemos este sentido que, el, por ejemplo, el Poder Ejecutivo hoy en día tiene demasiada poder entonces, es un excesivo presidencialismo que también es resabio de un neoliberalismo y de la estructura esta patriarcal, en la dictadura, y ¿qué pasa? El presidente, por ejemplo, es el único que puede eh, presentar ciertos proyectos de ley, los proyectos de ley más importantes también pueden ser presentados solo por el presidente, y entre ellos, por ejemplo, el presupuesto. ¿Y qué pasa cuando el presidente solamente o presidenta puede presentar el presupuesto? Hay leyes, como por ejemplo, la ley de aborto en tres causales, que quedó prácticamente ahí porque no han habido nuevos presupuestos para, para poder seguir capacitando, implementándola. la, la primera parte que fue con el gobierno de Bachelet ahí sí hubo, y después los monitoreos los distintos estudios han visto han visto que no lo mismo con la violencia podemos tener una ley leyes muy buenas contra el femicidio pero en este momento no hay presupuesto para impedir que la violencia ocurra entonces el estado siempre va a llegar tarde siempre va a llegar cuando la violencia ya ocurrió entonces por eso es importante establecer deberes de parte del estado para que eh, se, se, digamos, se, se apliquen políticas eh, con perspectiva de género también. Lo mismo en el Poder Judicial, debería ser deber también del Poder Judicial aplicar la perspectiva de género, y eso lamentablemente vemos que el Poder Judicial hoy en día no lo hace, es un cambio cultural también, sabemos que un artículo de la Constitución no lo va a lograr, pero cada vez más se han ido incorporando estándares que hacen necesaria la incorporación de la perspectiva de género también en el Poder Judicial. Por ejemplo, tenemos que el Poder Judicial hoy en día eh, eh, va a seguir reproduciendo estereotipos y eso no debería pasar, los estereotipos es diversas formas en que la mujer debería ser madre una buena víctima, como hablamos que a veces están las malas víctimas que son unas mujeres que usó la falda corta, que estaba con, con droga con alcohol y eso como si eso lo hiciera más justificable una violencia en su contra, una violencia sexual o de lo que fuera, entonces vemos que ahí y como o las mujeres que sufren violencia y van a acusar y, lo, y desde el poder judicial se le, se le violenta nuevamente porque no se le cree su testimonio se le pide que tenga más consideración con su pareja, etcétera. Entonces vemos que el Poder Judicial también tiene formas de ir exacerbando estereotipos y también con las diversidades sexuales. Y por otra parte, también el Poder Legislativo para que legisle con perspectiva de género y también puedan derogarse leyes actuales que son totalmente, eh, que, que, digamos que profundizan también las desigualdades. Entonces no solamente que se legisle con perspectiva de género, sino que también se deroguen algunas leyes, como por ejemplo, eh, dentro de la sociedad conyugal que siga habiendo desigualdades. Eh, después, no sé si me queda un minuto o estoy... ¿Cinco? Ah, he hablado súper poco. Ya. <risa> ya. Entonces, eh, otros... Pero bueno, para no alargarme mucho y para que hayan la, las preguntas, también no voy a hablar tanto más. No Entonces, también, por ejemplo, hoy en día la Constitución habla de... Eh, prohibición de discriminaciones arbitrarias, como si hubieran discriminaciones eh, positivas, digamos. y todas las discriminaciones son arbitrarias. Entonces, digamos que no hay una forma adecuada de discriminar. Y eso está así en los tratados internacionales, está establecido en varias, eh, digamos que es mejor hablar de acciones afirmativas por parte del Estado, y no de estas discriminaciones arbitrarias. Mejor hablar, para que exista, como hemos estado hablando, una igualdad sustantiva, tenemos que hablar de acciones afirmativas. Y, en una constitución, si pensamos en la constitución feminista, deberíamos pensar también en la prohibición de discriminar y la obligación del Estado de garantizar acciones afirmativas ante grupos especialmente vulnerables o susceptibles de ser discriminados. Y así lo han establecido otras constituciones de experiencias comparadas también, por ejemplo, en América Latina. En México, acá tengo, por ejemplo, dice un artículo textualmente que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, y las preferencias sexuales, ¿eh? está establecido en la constitución, Estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Lo mismo en la constitución cubana, que también habla que está prohibida la discriminación, y entre otras, por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género. También la constitución boliviana también habla lo mismo, que el Estado prohíbe y sanciona toda formas de discriminación eh, por orientación sexual también, identidad de género. Entonces así vemos cómo en experiencias comparadas sí se ha incluido eh, esta prohibición de discriminación y cómo puede afectar también a los grupos históricamente discriminados. Y en este sentido podríamos también eh, pensar otro tema que es bien importante que es que Chile ha ratificado una serie de tratados internacionales que sí reconocen las prohibiciones de discriminación, el deber de lo que hemos estado hablando, de sancionar, por ejemplo, eh, prevenir y erradicar la violencia, contra mujeres o contra grupos históricamente discriminados, contra diversidades sexuales, entonces es súper importante que en este momento en la constitución no queda claro en qué nivel están estos tratados internacionales si son supraconstitucionales, si son iguales a la constitución o si son de un rango más bajo, cómo se pueden aplicar si, una, si un, por ejemplo una, un tribunal puede directamente llegar y aplicar un tratado internacional, eso no queda claro, un artículo directamente entonces ese tipo de cosas deberían resolverse también en una nueva constitución por ejemplo hace muy poco en un en, un, en el caso de Antonia, el tribunal citó el tratado de Berendo-Pará que, que prohíbe la, la tipo, todo tipo de violencia y eso fue, es bastante en general novedoso que citen la, la legislación de los tratados comprometidos por Chile y es bien importante que eso ocurra porque hemos ratificado tratados bien importantes para eh, prohibir y como en el fondo para garantizar los derechos. Y... Bueno, las acciones afirmativas por parte del Estado y también que los órganos del Estado sean también paritarios, o sea que no solamente esta paridad se quede en el órgano de la convención constitucional, digamos, sino que también después los órganos, constitu... los órganos digamos, del Estado sean paritarios. Hoy en día tenemos que los hombres están absolutamente sobrerepresentados en todos los poderes. El legislativo es vergonzoso, eh, por ejemplo, si llegara a ganar una convención mixta no tendríamos la mitad de mujeres para que la representara, o sea, obviamente tiene que ganar convención constitucional, estamos por porque necesitamos que, que sea paridad, pero también porque queremos que sea elegido, digamos, por el pueblo, pero otra razón sería que sería imposible que fuera paritaria, dejaríamos, o sea, no, no hay mujeres suficientes como para que fuera paritaria. Lo mismo en el Poder Judicial, vimos el Tribunal Constitucional, eh, etcétera. Entonces, tenemos que también en los órganos del Estado debería haber paridad. Entonces, si no está eso, y como vemos que es un compromiso a largo plazo, eh, te, tenemos que garantizarlo que nuestra constitución sí sea capaz de hacerlo en una nueva constitución y para eso como nosotros tenemos el deber también o, ta, o también de cómo se va a establecer digamos el funcionamiento de esta convención constitucional de que sea realmente representativa y eso se está discutiendo ahora de qué forma puede ser realmente representativa y puede ser por ejemplo eh, teniendo que, que se, ha, se ha hablado de que se recorra Chile se recorra las diversas regiones que la convención constitucional Escucha a los niños, niñas y adolescentes, que uno suele dejarlos fuera de la discusión, pero también son un grupo que sí participa. Ellos empezaron, si, si vemos, han empezado las, las peleas, más, la, o sea, las luchas más importantes en los últimos años. El 2011 tenemos que el salto del torniquete. Entonces, tenemos que, tienen que participar en este, incluso se podría hacer que para el plebiscito de salida se rebajara la edad. Eso también sería, por ejemplo, un paso importante, que se escuche realmente, y que quizás se, se está viendo si los cabildos pueden o no ser vinculantes, de qué forma podemos participar de, podemos participar más en la elaboración de esta constitución, porque en este momento yo he ido a muchos cabildos y hay bastante eh, temor, o hay bastante, ¿cómo se llama?, eh, escepticismo sobre la posibilidad de poder participar. Así que ahí ya estoy en el tiempo y lo dejo hasta ahí. Eh, y muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Lieta, por también eh, incluir ¿cierto? el aporte de, eh, tan concreto ¿no? de cómo, cómo en qué aspectos de la Constitución se puede eh, enmarcar esta perspectiva que casi no es una perspectiva es una, es una política no cierto eh, feminista que implica no cierto eh, una forma de ver el mundo eh, eh, bastante eh, digamos políticamente eh, eh, eh, transgresora, ¿no? eh, eh, y en, en relación a la, a, a la Carta Magna que nos rige eh, hasta el día de hoy. Eh, hemos estado recibiendo algunas preguntas eh, y hay una que se les hace a las tres. Eh, en dos minutitos cada una, si quieren, algo así, dice lo siguiente, dice, ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de solucionar el problema de la desigualdad en labores de cuidado, tanto en lo público como en lo privado? ¿Cómo podemos proteger y apoyar a quienes realizan esas labores? Muchas veces en desmedro de su desarrollo personal. No sé quién quisiera comenzar. Erika. Bueno, yo creo que, eh, bueno, a ver, en el tema de las labores de cuidado sabemos que aquí hay un, un, una estructura, un sistema que, que está instalado desde, digamos, desde el heteropatriarcado, ¿cierto? Es decir, eh, eh, dejando muchas veces que esos estereotipos, ¿verdad?, que vienen desde esa estructura recarguen, ¿cierto?, las labores de cuidado a la mujer, ¿Ya? O sea, es algo que generalmente nosotras, la, la, las mujeres, cis, hemos vivenciado, digamos, eh, desde, eh, digamos, toda nuestra crianza, nuestra educación, lo hemos vivenciado así, o sea, tú te encuentras, por ejemplo, en una familia donde hay una hermana y un hermano y, y se quedan solo con su mamá, ¿y quién es la que se debe hacer cargo de la mamá? Es la, la mujer. ¿Cierto? O pasa también en los cuidados de los enfermos, hasta el último, quién se queda con la mamá, a lo mejor, eh, a lo mejor, no sé, alguien imposibilitado, una mamá con Alzheimer, por ejemplo, ahí muchas veces yo tengo amigas que tienen que hacerse cargo, teniendo ellas hermanos varones, y los hermanos varones generalmente están en otro lado, y les dicen, no, es que él ya tiene su familia. ¿Sí? o tienen sus hijos o no sé qué, entonces en el fondo son estructuras, digamos eh, patriarcales que están ahí instaladas, digamos, que todavía ve a la mujer, cierto eh, eh, exclusivamente para eso, ya, entonces en ese sentido yo creo que eh, obviamente que tiene que partir, o sea, yo no soy muy fan de, de la política de la igualdad, no, no o sea, me refiero, si estoy de acuerdo, la apoyo, la respaldo, lógicamente, pero me refiero que el discurso de la igualdad a veces me hace ruido, digamos, pero sin embargo... En, en esto, digamos, sé que aquí sí tengo que apelar al tema, el tema de la igualdad. O sea, nos encontramos, por ejemplo, eh, el otro día dieron a conocer unas cifras por ahí que durante la pandemia el, el tema, del, del, por ejemplo, de la casa o de los cuidados nuevamente recayó en las mujeres. Y eso se vio ahora en pandemia, ¿no? Eh, compañeras nuestras, cierto mujeres heterocis, ¿Cierto? con sus hijos, bueno, también mujeres lesbianas con sus hijos, eh, preocupadas, cierto, aquí y allá, que los hijos, que la cocina, que no sé, estresadas al principio, ¿verdad? Entonces, en el fondo, eh, muchas veces, ¿qué pasa ahí? Ahora, igual también, y ahí tengo que hacer un, una observación, también salió un estudio, me parece internacional, que, que a mí me llamó al menos a mí mucho la atención, eh, que incluso hablaba que este tema de las labores y cuidados se daba mucho pelo en las parejas del mismo sexo. Me refiero a las mujeres lesbianas. ¿Ya? Eh, eh, quizás una cosa buena y quizás que se pueda tener es que, eh, por ejemplo, ahí no había, por ejemplo, los niveles cierto, de desigualdad eh, no eran tan altos. O sea, bajaban enormemente porque generalmente se dividían entonces las tareas yo no estoy romantizando por si acaso acá también hay obviamente como en todas las parejas también hay eh, eh, problemas cierto o sea no problemas violencia incluso o sea no lo estoy romantizando pero sí obviamente que eso me llamaba mucho la atención también entonces eh, quizás parte desde parte entonces desde esta construcción ya, no, es que, no es que sea, digamos, algo que, ah, que que una se lo imaginó o nosotras no, lo pensamos que así. Es algo que está muy muy instalado, muy arraigado, digamos, en, en los hombres también. Entonces yo creo que desde ahí yo creo la nueva constitución tiene que un poco reflejar también eso, esa esa igualdad desde la base y creo que ahí comparto un poco lo que decía también Dieta de Nantes, eh, cómo vamos construyendo también y que quede explícito de alguna manera, en alguna parte, no sé si la construcción quizá a lo mejor no va a ser ahí, porque creemos que eso lo va a abordar todo, pero que de alguna manera quede dicho esto, que las labores de cuidado, ¿cierto? Eh, en lo privado al menos, y también digamos en lo público, tiene que ser igualitario, aunque me carga la palabra igualitario, pero <risa> tiene que ser así. Claro, sí eh, Claro, pienso muy parecido Y también, por una parte que se Claro, como habíamos dicho, quizás que se establezca O sea, no, quizás que se establezca en la Constitución Y se visibilice el trabajo de cuidado También se ha hablado de un ingreso básico universal que también sería una forma de visibilizar el trabajo doméstico, porque como decía Erika, y bueno, ya hemos hablado, ha sido históricamente invisibilizado este trabajo de cuidado y es justamente lo que sostiene la vida, lo que está al centro de la vida. Entonces también quizás podríamos ver un ingreso básico universal que... Que, pueda, que sea atractivo y lo pueda tener cualquier persona de la familia que se queda cuidando, porque estamos naturalizando que siempre es la mujer la que cuida, pero podemos también cambiar roles ahí. Y ahí se de roles, hay un ejemplo interesante que, se dio como, que, que en un, salió en Estados Unidos, que cuando se dio el postnatal, que también lo podían elegir los hombres, eh, en este caso, cuando lo cogió un hombre, la mujer después contó, era, él era académico, que en esos tres meses él escribió un paper, en esa se dedicó a escribir, en vez de, o sea, tomó el postnatal y se dedicó a su carrera. Entonces ahí vemos cuán naturalizado que ni siquiera, como en el, en el tiempo que daba como para postnatal, para que él hubiera desarrollado tra trabajo de cuidado, eh, eh, lo hizo, sino que hizo sus propias cosas. Entonces vemos que está súper naturalizado el cuidado, y vemos también ahí la importancia de la educación, y ahí nuevamente caemos en cómo todos los derechos están correlacionados entre sí. Entonces, en una educación no sexista laica, eh, y de calidad, deberíamos fomentar eh, que los roles no estén determinados por eh, el, el, el género, digamos, o por eh, el, el, digamos, la biología con que la uno dice, obviamente. Entonces, eso debe, eh, también están súper relacionados todos esos aspectos. Entonces, yo creo que visibilizarlo, quizás pensar, yo creo que es importante pensar en un ingreso básico universal y culturalmente, ir cambiando estos roles. Y ahí también es lo que hablábamos antes, el, el, también el trabajo del Poder Judicial, de, la, de las políticas públicas con perspectiva de género, y la legislación. Que todo naturaliza a la mujer como heterosexual y como madre en general. Entonces, eso tenemos que irlo cambiando culturalmente. Eh, sí, ¿no? Eh, Constanza, eh, para incluir algo, yo creo que también se pueden reforzar e incentivar ciertos eh, cambios en los roles culturales en la medida en que se hacen al, algunos tipos de, de leyes, como por ejemplo, eh, erradicar la diferencia de sueldos, por otro lado, por hacer probablemente un pre y un post natal obligatorio, eh, pagado por el Estado, por ejemplo, y en ese sentido, eh, por ejemplo, la corresponsabilidad se va... A, se va, y, y lo que tú dices del cuidado de alguien en el hogar, no de una mujer o de una abuela o de una... No, el cuidado, un cuidador, ¿no? Eh, que esa persona, un, un, una familia recibe o una estructura recibe un dinero, ¿no? No una, un género o una identificación en particular, ¿no? Eh, Connie Yo creo que desde ese punto de vista, eh, compartiendo plenamente lo que han dicho eh, Erika y Lieta, yo creo que a partir de la base que, efectivamente, cuando hablamos de los cuidados, estamos hablando de cuidado de manera muy general. Porque uno de los temas que me ha tocado particularmente ver tiene que ver, por ejemplo, del el tema de mujeres, y de, generalmente son agrupaciones exclusivamente de mujeres, que son cuidadoras de personas con discapacidad y dependencia, y que la invisibilización que tienen por parte de las políticas públicas son inmensas. Por otro lado tenemos las mujeres que son cuidadoras en esto que se reproduce, este, esta división sexual de la sociedad, los roles históricos y todo este esta estructura patriarcal. Y por otro lado tenemos también el, el rol de la cuidadora socialmente siempre como a la mujer, que tiene que ver con un familiar en particular. Y otras tantas situaciones que en general exclusivamente lo, lo asumen en, en este caso las mujeres porque, como bien lo había señalado las compañeras, los hombres, por regla general, no asumen las tareas de cuidado. Y bajo esa lógica, me parece que desde ya yo soy un poquito pesimista, quizás, pero no creo que la Constitución vaya a poder solucionar todos los aspectos de fondo porque requieren una política pública y una ley en general para implementarlo. Ahora, ¿puede la Constitución avanzar en esa medida en, como para pavimentar eh, la, eh, que, que se... Eh, erradique esta desigualdad? Yo creo que sí. Yo creo que particularmente algo que habían mencionado las compañeras tiene que ver mucho con este trasfondo, este trasfondo político-económico. Pensemos Primero partamos de la base que tenemos una jornada laboral de 45 horas que es la base. Todavía no se ha podido reducir, sabemos lo que siempre nos dicen, que vamos a terminar siendo un país más bananero y todas las cosas, que la, la economía se va a ir a fondo porque vamos a dejar de trabajar 5 horas a la semana. Por otro lado, el sueldo son, los sueldos son bastante bajos. La precarización laboral, tenemos un código laboral que ha profundizado este modelo neoliberal, no hay no hay sindicación, el derecho cual que no existe en ese caso. Políticas públicas para personas con para personas cuidadoras, no hay nada al respecto. ¿El Ministerio de la Mujer y de Género que he ha hecho nada, ¿El Ministerio de Desarrollo Social y Familia pensando en, en temática temáticas sociales discapacidad, tampoco, sé nadie, eh, tampoco. Entonces, bajo ese punto de vista, yo creo que es súper importante que bajo la lógica que el la constitución reconozca el valor del trabajo de los cuidados y ahí también se reconozca el valor constitucional y se reconozca el trabajo doméstico. Porque hay que hacer también esta separación entre el trabajo doméstico y el trabajo de los cuidados que sin perjuicio que pueden estar muy entrelazados no son sinónimos necesariamente. Y sobre todo porque en algunos casos el trabajo de los cuidados implica... Eh, por supuesto, más allá que el, que el trabajo doméstico y que lo incorpora, y en otros casos el trabajo doméstico exclusivamente dentro de un ámbito que no incorpora, trabajo exclusivamente de los cuidados. Entonces, bajo esa lógica me parece que, claro, las políticas públicas que mencionaban las compañeras, como este, eh, este sueldo único, esta eh, renta de emergencia también que podría, podría llamarse univer renta universal, perdón, eh, yo creo que efectivamente pudiera garantizarse de alguna manera de que la ley tuviera que implementarlo, pero de nuevo, una ley tiene que establecer el monto, tiene que establecerse los requisitos, entonces también tener de esa manera mucho cuidado para que la podamos establecer de una manera tan amplia que no deje a personas fuera, pero que tampoco vaya a ser tan amplia para que en la práctica termine siendo nada y termine siendo un, un, un bono más en la política pública. Entonces en ese sentido a mí me parece que desde ya el reconocer y equiparar el trabajo desde el punto de vista de trabajo asalariado, subordinación y dependencia y también por supuesto valorar el trabajo independiente equipararlo en este caso al trabajo que se hace del mundo de los cuidados y al trabajo doméstico, que es un trabajo muy invisibilizado. Yo creo que desde ahí en adelante, particularmente con una institucionalidad que tenga mucho más mandato en esa, en esa lógica, yo creo que se podría avanzar hacia erradicar la desigualdad en torno a esta crisis de los cuidados que se ha visto particularmente profundizada en esta <risa> pandemia. Pero por lo mismo, la Constitución, como no nos no genera los cambios de manera inmediata, puede colocar la piedra angular, o si se si quisiera decir, como el primer, la pi, primera piedrita o el primer ladrillo, en esta gran construcción de una política pública que sea mucho más grande. Y por lo mismo también tenemos que tener en consideración que la Constitución, de la noche a la mañana, no va a solucionar todas las cosas, pero sí puede avanzar y sobre todo teniendo en consideración que eh, vamos a tener un, un, un problema el día de mañana cuando tengamos una nueva Constitución y que vamos a tener proyectos, o bueno, leyes, perdón, que van a ser directamente inconstitucionales por una inconstitucionalidad sobrevenida, por una ley que vino después, o sea, por una Constitución, y que directamente ahí también, ¿qué vamos a hacer con esas reformas? ¿Vamos a ponernos a reformar todo? ¿Vamos a poner una disposición transitoria que todas esas van hasta la Acuerdo de Derecho? ¿Cuál va a ser el itinerario? Por eso también estaría importante que los próximos 10 años, yo creo, vamos a ver cómo esta sociedad va a ir moldeándose particularmente con esta nueva Constitución. Muchísimas gracias, Connie. Sí, es bien importante hacer esa, hacer esa eh, eh, discriminación entre lo que serían las políticas públicas y cómo la constitución podría de alguna manera eh, incentivarlas o promoverlas con su, eh, en, en sus declaraciones de derecho, por ejemplo. Eso es algo que tenemos que, eh, que tener en cuenta y pensar bien. También para eh, de alguna manera hacer... Eh, eh, educación cívica, ¿no? en, en, bajo el entendido de que eh, la constitución efectivamente no cambia todo del día, de la noche a la mañana, pero sí efectivamente podría llegar a asegurarnos eh, eh, cuestiones básicas que después pueden traducirse en, en, en medidas prácticas y concretas. Muchas gracias. Eh, hay otra pregunta colectiva eh, que eh, me parece bien interesante y que dice, ¿qué formas de trabajo político rescatan ustedes desde sus experiencias personales en el activismo y en la pedagogía, ¿no es cierto?, que puedan ser útiles a la hora de pensar eh, una nueva forma de organización o de Estado, ¿no?, dice esta pregunta. Eh, quizás si le damos cinco minutitos cada una... ¿qué, qué, ¿Qué trabajo político ustedes rescatan eh, de sus experiencias personales en el activismo que puedan ser útiles a la hora de pensar una nueva forma de Estado o de organización? Ya voy a partir, yo esta vez me voy a repetir, aunque me van a escuchar mucho. Eh, a ver, yo creo que... Eh, algo que vamos a compartir mucho con la Erika y a mí me encanta ser siempre ácida en mis críticas es que desde la comunidad LGTBIQ, por ejemplo las formas de organización en general tienden más a lo individualista y al ego que por contrario la organización es feminista y por eso, por ejemplo, con, con la Erika y todo y, y con Lieta generalmente lo que más destacamos sin sí, prejuicio de que con la Erika compartimos el, el, el, el activismo por los derechos LGTBIQ y principalmente somos feministas también, y que tenemos una perspectiva disidente de la diversidad, porque somos mujeres que forman parte de la diversidad. Y bajo esa lógica las construcciones políticas, las formas de organización son muy distintas, sobre todo porque nos asociamos generalmente como eh, formas mucho más colectivistas, que en la toma de decisiones no prima una cara, sino que prima una decisión de una colectividad de personas. Y esa forma de asociación, y particularmente lo hemos visto, por ejemplo, en la, el, en la Asamblea Feminista 8M, la coordinadora, perdón, que es una gran coordinadora de organizaciones, en la que, sin perjuicio que siempre va a haber una vocera, la distribución del poder se realiza de una manera mucho más equitativa, por contraposición, que lo hemos visto desde organizaciones de la comunidad LGTBIQ, donde... Eh, del, principalmente el género a, a los compañeros sin prejuicios de orientación sexual, como que le gana un poquito más, entonces tienden a, a, a asumir actitudes mucho más patriarcales y todo, y que tienden a ser como rostros visibles, por ejemplo si hablamos de la comunidad LGTBIQ, le preguntamos a personas en la calle cuáles son las personas LGTBIQ de rostros visibles lo más probable es que te vayan a decir hombres exclusivamente, sin perjuicio a algunas excepciones, pero esa es porque una forma de hacer política muy, muy particular, que existe. Y bajo esa lógica, a mí me parece que construir un modelo, este modelo mucho más eh, colectivo, mucho más asociativo, pensemoslo así desde el punto de vista de la distribución del poder, yo creo que va a ser muy importante en el modelo de Estado. Ahora, suena muy bonito, muy utópico y todo, pero ¿cómo lo materializamos en la práctica? Me parece que tiene, eh, eh, tiene ejemplos concretos muy importantes, sobre todo pensemos primero en el órgano ejecutivo. Desde ya yo creo que sin perjuicio, que es un tema constitucional, algo que había mencionado Lieta, que tiene que ver con este hiperpresidencialismo, generalmente este hiperpresidencialismo, el modelo, y además por la sociedad, está diseñado para que siempre vaya a tener esta perspectiva muy masculinizada y mesiánica de la política, que llega un hombre a salvarnos de todas las problemáticas que tenemos como sociedad. Y se ensalza esta figura masculina del presidente. Y bajo esa lógica a mí me parece que sustituir el régimen presidencial tiene que ser uno de los primeros elementos, y sobre todo que la distribución del poder pueda ser en torno a distintas figuras, y desde ya que no solamente el poder venga de una persona y que tenga estas grandes capacidades para mover el Congreso, para mover pro proyectos de ley, para establecer estados de excepción, declarar la guerra, mover las relaciones internacionales, etcétera sino que distribuir el poder para que se pueda ver de manera mucho más, y son la, también por el tema de los check and balance, ¿cómo se llaman? en términos anglosajones, respecto a cómo se distribuye el poder en el órgano ejecutivo. Y dentro del órgano, eh, mucho más, en este caso, legislativo, a mí me parece que eso se puede reflejar principalmente en torno a, no solamente un Congreso que vaya a ser mucho más diverso, que se, se, después se pueda rediseñar, también el mismo sistema electoral y político, sino que también la participación en la toma de decisiones de la ciudadanía sea fundamental. Pensemos en ejemplos concretos un referéndum quizá, eh, bueno, no sé si revocatorio, pensemos en un revocatorio establecerlo para eh, autoridades en general que sean de elección popular y que tengan una alta, eh, una alta, eh, alta convocatoria en general por la, por la ciudadanía. Pensemos también en la iniciativa popular de ley, pensemos también en cómo en general, quizás podríamos establecerlo de esta manera, que un determinado porcentaje del Congreso no puede eh, venir o, o no puede estar fuera de organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo se establece eso? Bueno, lo podemos redactar, podemos pensarlo mucho tiempo, pero que un porcentaje del Congreso sea efectivamente gente común y corriente, no gente que vaya independiente, compartido, que al final la práctica termina siendo como un juego bastante complejo, especialmente en la política chilena, que es cochina, querámonos lo lamentablemente. Y bajo esa lógica me parece también muy importante... Eh, desde ese punto de vista, también pensar todo el diseño de la política de la participación ciudadana de una forma mucho más colectiva y también efectiva. Actualmente la participación ciudadana en el diseño constitucional no existe. La única participación ciudadana que existe en el diseño legal, por así decirlo, se en las leyes. ¿En cuál ley principalmente? La ley 20.500 sobre participación ciudadana, que es una lata. La lieta y la eriga la saben, que los consejos consultivos no sirven para ni una cosa. Alguien podrá decir, uy, pero que es profunda esa declaración, que igual le daña a las personas y todo. En la práctica depende si quieren lavar la imagen, quieren hacer alguna actividad, publicar en redes sociales, pero no genera ninguna opinión, ninguna, eh, ninguna recomendación vinculante para la autoridad. Y eso no solamente significa una pérdida de tiempo sino y, y diálogo y muchas veces que se generan todas estas problemáticas, sino que diluye la participación ciudadana, que en una democracia representativa, que le gusta llamarse así, es muy importante. Entonces, desde ese punto de vista me parece que, por lo menos desde lo que yo he visto de, de, de las organizaciones feministas y en los espacios que participo, el colectivismo asociado a una distribución mucho más equitativa del poder, puede plasmarse y puede servir de ejemplo en la Constitución. Y asimismo como una nueva forma, esto lo dicen todos los partidos y el próximo, el próximo año vamos a ver esta, esta misma declaración, una nueva, nueva forma de hacer política, yo creo que la única manera de practicarla es a través también de un nuevo diseño electoral en la cual no prime siempre la cara, no prime exclusivamente los ceos, los caudillismos, porque al final termina reproduciendo este modelo de política muy masculinizado, muy mesiánico, que al final termina... Eh, por socavando cualquier intento de cambio de la, de la política. Entonces, en base a lo mismo, por lo menos de experiencia personal, eso me parece que pudiera ser interesante desde un nivel de filosofía política y después cómo concretizarlo a un nivel de política constitucional. Muchas gracias, Connie. Eh, Erika, Lieta, eh, al respecto. Eh... Sí, yo iba a comentar ahí que escuchando a la, a la, a la Constanza, a la Coni, ahí como que de inmediato ahí me, me puse a, a, a, a extraer un poco de experiencias personales. Eh, yo, por ejemplo, mi, mi, mi, mi vida, digamos, podríamos decir pública, digamos, ha sido siempre muy desde el activismo, digamos, ¿no? desde el movimiento, desde las organizaciones, muy desde ahí, sobre todo desde el feminismo. Obviamente, desde el, desde el lesbofeminismo también. Entonces, eh, cuando me decidí, por ejemplo, a participar en, en partidos políticos, eh, quizá iba un poco, quizá un poco con, con esta imagen, ¿no? Entonces, cuando llegué a participar en un partido político, me di cuenta que la cosa no es así, lo que hablaba más o menos en la Constanza sobre el tema colectivista y todo eso, eh, y que también van a, van a ir arrastrando también estos nuevos partidos que hoy en día se están formando, porque en el fondo eh, están llevando quizá, eh, hay como una especie de, de, de temor, de terror, y eso yo lo iba a comentar en, en mi Twitter, yo soy bien tuitera, eh, lo iba a comentar, ¿cuál es el terror al tema de una asamblea, al trabajo colectivo? Porque, por ejemplo, con este embarra que quedó con los partidos, que no llegaron a un acuerdo, bla, bla, bla, de oposición, eh, claro, eh, muchos plantean decir, creen que están en la universidad, creen que están haciendo asamblea, creen que esto es, eh, ¿cómo se llama? Un, una asamblea universitaria, y yo digo, ¿cuál es el terror a la asamblea? ¿Cuál es el terror, digamos, al trabajo colectivo? Que así, dicen, no, no se hace, por ejemplo, política partidista. Y sin embargo, la, la breve experiencia que tuve, digamos, en partido político, me di cuenta que al final fue, era, um, o sea, eh, era demasiado, digamos, el, el, el, lo, que trae, lo, que arrastra, lo que arrastran, digamos, de la vieja política. Entonces, en el fondo, quizás esta nueva manera de construir, digamos, esto puede venir desde ahí, desde esta manera colectiva. Y sabes que, eh, eh, sabes que hay, hay un partido, un, un partido recién formado que lo está haciendo, no le estoy haciendo publicidad, de hecho, ni siquiera milito ahí, que es el paz que es el Partido Alternativa Feminista, muy poco visibilizado, muy poca gente sabe que existe todavía, a pesar de que cuando se formaron tuvieron bastante prensa, pero sin embargo hoy en día las chiquillas están ahí, casi puras mujeres, igual hay hombres participando digamos en, en, en ese partido, y las chiquillas están intentando levantar algo desde muy colectivo, o sea, muy, muy asambleísta, y yo en realidad, las chiquillas me han invitado a sus conversatorios y bla bla bla, y yo les digo: Hoy las admiro, ustedes están tratando de hacer esto, porque en el fondo es hacer como algo totalmente nuevo, tratando de sacarse, digamos, esta carga que trae esta forma de hacer, digamos, de organizarse, que es tan patriarcal y masculina también, ¿no? Lo que decía la Laconi del caudillo, bla bla sino que aquí las chiquillas están tratando de trabajar de una manera colectiva, donde sí, si sí tienen una, una presidenta y tienen su estructura, pero como yo, yo también lo hago dentro de mi organización, donde sí, o sea, yo soy la coordinadora, la fundadora, pero sin embargo todas estamos ahí trabajando, todas desde aquí, eh, tratamos ¿no? de, de, de ir aquí y allá, que no sea solamente una voz, o sea, que el trabajo realmente, los logros que tengamos no sean gracias a una sola persona, sino que sea colectivo. Y yo creo que esa forma todavía, por, bueno, debido a esta, a esta mirada masculina todavía que hay, digamos, dentro de la política, todavía esa forma no logra despegar, no logra visualizarse y, y todavía se ve como un ideal, o quizás como decían en esta discusión ayer, así como algo universitario, como inmaduro. ¿no? Y en el fondo quizás esa sería la forma más sana de establecer Quizás estas, eh, eh, estas nuevas formas de relacionarnos y de construir políticas, a pesar de que los egos y los caudillismos, como decía la Coni, van a estar ahí, van a, va a costar desterrarlos. Pero yo creo que esa, según mi experiencia, eh, yendo a la pregunta que hicieron, esa sería una, una forma de la que podríamos incluso aportar, digamos, en esta nueva incluso en la constituyente, no estoy diciendo que yo vaya a ir, me refiero quizás a aportar quizás con estas con estas miradas, a apoyar a la conia ahí que yo estoy segura que va a estar ahí, entonces vamos a estar apoyándole y que ojalá haya esta mirada colectiva. Sí, ¿no? Gracias, Erika. Y pensando eso, eh, lo que decía Constanza, lo que dices tú, eh, de eh, la profesora Paso el Dato, la profesora Carolina González, directora de SGK le mando muchos saludos a todas ustedes, y ella me enseñó a mí un concepto que me hizo mucho sentido en algún momento, que es eh, el liderazgo patriarcal, ¿no? que está totalmente inserto dentro de la forma en que nos relacionamos y que no tiene que ver necesariamente con un hombre o una mujer tomando un liderazgo, sino que también hay mujeres, ¿no es cierto?, que asumen liderazgos patriarcales y que tienen que ver con esas formas jerárquicas de, de eh, organización y que, ¿por qué no, no es cierto?, probar esta, estas otras alternativas que en, en ocasiones han probado ser bastante... Eh, por lo menos asumimos todos la culpa juntos, no? O sea, todos, todas y todos, pero no. Eh... Eh, eso. Lieta, ¿tú quieres aportar algo eh, a este respecto? O sea, encuentro que ha sido completísima la respuesta anterior y me identifico mucho. Eh, simplemente agregar que me parece también interesante las nuevas estrategias o las nuevas formas de, ser femini de hacer feminismo. Por una parte, cómo se trabaja con las diferencias, que ahí, bueno, hablando un poco de lo que decía Erika, de que esta igualdad, en el fondo que dentro del feminismo se trabaje con diferencia, como decía Audre Lorde, que no son nuestras diferencias las que nos dividen, sino nuestra incapacidad para abrazar y para, para, abrazar y para entender nuestras diferencias. Entonces yo creo que eso es bien importante, cómo se trabaja con diferencia y en ese sentido también cómo en el último tiempo se han ido incorporando otras experiencias y otras mujeres. El feminismo también por mucha época, por mucho tiempo fue muy blanco heterosexual, la misma que nosotros le reclamamos a este hombre blanco heterosexual, también el feminismo fue muy así y cada vez más, no lo quiero idealizar porque falta mucho, hemos, hemos expandido, o siempre estuvieron ahí pero en el fondo se ha eh, como un poco incorporado cada vez más diferencias dentro del feminismo y eso a mí me, me Parece muy bueno dentro del de, eh, activismo feminista y no ha pasado lo mismo en otros espacios, como han hablado, que siguen siendo patriarcales y muy, eh, digamos, eh, de un mismo eh, estilo. Este año, por ejemplo, el, el día del aborto, fue el día del aborto antirracista, fue una semana para hablar del tema, entonces ahí vamos viendo cómo falta mucho, pero se va mezclando más. Y lo otro que dentro de los ambientes feministas también se incorpora el, el tema, por ejemplo, de los cuidados. Hay un, hay muchos más temas feministas que están incorporados. Cuando yo voy a reuniones, muchas veces hay un espacio, ahora ya no en persona, pero hay un espacio para que las niñas o niñas pudieran estar. Entonces hay mucha más preocupación porque en el fondo, para que podamos estar tranquilas en ciertos espacios, que eso no lo veo en espacios mixtos, lamentablemente, porque una vez más los cuidados están invisibilizados. Entonces, además de todo lo que dijeron las compañeras, me parece que, que se ha ido avanzando hacia incorporar, y hay estrategias muy interesantes, por ejemplo, las de las compañeras eh, que trabajan, desde el de epofeminismo, que trabajan también por un aborto seguro, han incorporado estrategias, por ejemplo, desde los afectos, como, por ejemplo, el abortar tiene distintos afectos, que no es solamente eh, de pena, como se ha querido decir, pero también de rabia, alegría, como como, como muchas eh, actividades que hacemos, o, o momentos, o hitos en nuestras vidas están compuestas por distintos afectos. Y eso yo creo que también el feminismo lo hay demostrando eh, de a poco. Entonces, o sea, cada vez más. Y Entonces, yo creo que también hay estrategias y hay formas de ser feminismo que eh, dentro del espacio son súper interesantes para dar cabida o para que podamos, eh, con las diferencia y con y muchas veces sin poder ponernos de acuerdo. Y esa es una gracia también, el solo hecho de poder dialogar. Y eso yo creo que dentro del feminismo se da mucho más. Y, y bueno, hay unas cosas que a mí en lo personal me atrae mucho. Bueno, chiquillas, eh, estamos llegando a la hora eh, para que puedan ir a descansar y nuestros televidentes también. <ríe> eh, podamos ir a masticar toda esta importantísima y, e iluminadora información que nos han entregado. Queremos agradecerles infinitamente... Eh, por colaborar con nosotros y por hacerlo en todos los espacios en los que intervienen en este proceso eh, de construcción de una constitución feminista. Eh, queremos agradecerle por sus reflexiones, por compartir sus saberes, eh, por su tiempo y por su generosidad desde que empezamos a conversar, ¿cierto? Eh, quiero agradecerle a Aranza, que ahí está tras bambalinas, ¿cierto? En los controles, ayudándonos con las preguntas. Quiero agradecerle a Álvaro, que está en las transmisiones. Quiero agradecerle a Carolina González y a Karen Vergara, del CGCAL, que también han estado apoyándonos. Y al equipo de extensión de nuestra facultad, que nos ha ayudado a difundir eh, esta actividad eh, que ha resultado tan interesante. Y a todas, a todos y a todos ustedes que han estado acá con nosotros, que han decidido pasar, eh, pensar, perdón, este proceso constituyente desde los feminismos, queremos agradecerles su presencia, eh, sus preguntas y su participación. Muchísimas gracias. Queremos recordarles eh, que estos encuentros se extienden a una segunda sesión y que se va a realizar el jueves 15 de octubre, a las 18.30 horas, en esa oportunidad vamos a hacer un taller para profundizar en, en esta tarea de pensar en la constitución feminista. El taller va a ser por inscripción, así que para inscribirse vamos a, eh, vamos a difundir un formulario eh, que probablemente estaremos difundiendo en el chat y si no va a estar en un enlace disponible los afiches que vamos a comenzar a difundir y a circular eh, desde el próximo lunes. ¿sí? Así que quedan todos, todas y todes invitados eh, para nuestra segunda sesión y queremos agradecerles un montón, chiquillas, por su tiempo y su generosidad. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias por la invitación. Gracias, gracias, chiquillas, a todas y a todos.